El poder del amor me tomo solo un minuto, dulcemente invoco el poder del amor, abriendo mi corazón a la fuente universal de amor, experimentando mi eterna conexión con esta fuente universal de amor, aquel que reconforta todos los corazones. Siento el amor de este ser, el amor de la aceptación. Aprendo a aceptarme a mí misma. Mi corazón se alivia con este amor incondicional y comienza a llenarse de compasión. Permanezco abierta y paciente, lista para compartir el amor de una forma incondicional.